Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando el sábado? Yo muy bien. Acá... Hasta... Uy, me quedó una amiguita de la tortita. Eh, Clarita me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre alumno y estudiante? Ahora les cuento. Hay dos posibles etimologías para la palabra alumno. Una es que proviene del verbo alo, alere, que en latín significaba alimentar, criar, hacer crecer. Por lo tanto, un alumno... Sería alguien que necesita ser alimentado, criado, inducido hacia el conocimiento. Necesita de una acción externa para aprender. La otra etimología es eh, más bien considerada un mito. Es la que combina la preposición a, griega, que significaba sin, más el término latino, lumno, que significaba luz. Entonces, un alumno era alguien sin luz, alguien que necesita ser iluminado. De ahí viene, tiene pocas luces. En cambio, estudiante proviene de estudiar eh. Estudiar. El que estudia. Parece que fuera más voluntario el acto porque no hace referencia de dónde obtiene el conocimiento ni cómo lo obtiene. Entonces un alumno es alguien que necesita ser alimentado o iluminado si quieren y un estudiante es simplemente el que estudie.